Estuvimos pensando, problematizando el formato fanzine, viendo antecedentes y estuvimos trabajando en un fanzine colaborativo. El fanzine es un formato que posibilita generar tu grupo de contenidos sin intermediarios, pero de una forma artesanal. A estas herramientas analógicas te eh, da otra, otra visión sobre lo que es el uso de, lo, de, lo, de las herramientas más viscerales que tienen que ver con el propio deseo de, de, de por poder generar su propio contenido sin, sin recurrir a una computadora, a un teléfono celular, sino pensar de qué otras formas podemos pensar el uso que hacemos de, de las herramientas tecnológicas. El taller permite a los programadores poder este, repensar la manera en la que programan, enfocado a la programación artística y creativa. Los participantes se, se entusiasmaron mucho con la posibilidad de escribir un código y que lo interprete un, un compañero, este, que eso, digamos, evita una computadora que te tira errores, eh, es un código que siempre compila, que siempre corre, que, que nunca tira problemas. Hicimos una obra junto a Paula Casanova, que estamos mostrando acá en Blue Code, y es una obra interactiva en realidad virtual, con paisajes generados digitalmente. Tiene la posibilidad de moverse entre escenarios eh, con la mirada, sin uso de dispositivos como yo este. Mi nombre es Paula Castanoma y estoy exponiendo junto con la vida anterior nuestra obra en la virtual uroboral. Eh, estamos muy contentos de estar acá en el flujo porque creo que es un festival que que acepta a muchos artistas emergentes que están realizando sus primeras obras eh, que relacionan tanto lo tecnológico con lo interactivo y creo que está genial también la posibilidad de, de ir a los workshops que ofrecen dentro del festival queremos que el usuario tenga una experiencia de poder recorrer y sentirse libre eh, en cuanto a, la, a los caminos que quiera seguir como que poder entender de cómo el, el cuerpo influye dentro de la obra y viceversa la propuesta que voy a presentar hoy se llama Nacimiento. A trabajar con, con efectos de foley, de documentales o cosas así, o sea, mucho material eh, cinemático, con eh, percusiones, sintetizadores, hace como que musicalmente se cree como una atmósfera muy como inmersiva. Lo que me inspiró a mí es justamente la, el doble sentido que hay en el hecho de, de nacer, digamos. Todo el tiempo agarrar ciertos lenguajes para romperlos y tratar de hacer como una realidad virtual, pero más inmersiva y más análoga.